¿Qué tal amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Ricardo Domínguez Recuerden que les doy la bienvenida a este es su canal Ya viene la Navidad Y quisiera hablar de la Navidad No por otra razón, sino porque es una época del año muy particular Donde solemos conciliarnos o reconciliarnos O conocer a nuevos amigos, pero siempre de buenas Siempre para bien, siempre para aumentar este nivel de empatía y de buena relación con los demás Y siempre hay que poner nuestra mejor cara Y nuestra mejor disposición Y en ese sentido Hay muchísimas reuniones Hay reuniones entre cuates Para tomarse cervezas Pero también hay reuniones formales con los jefes Hay reuniones medio semiformales Con los compañeros de trabajo Hay reuniones con la familia Hay reuniones con amigos que no hemos visto hace mucho Y eso se da lo mismo En una casa en una cafetería, en un bar, en un restaurante de primera clase. Y en cada uno de ellos se requiere cierto tipo de imagen, cierto tipo de vestimenta. Vamos a platicar un poquito con ustedes acerca de qué ponernos en cada uno de este tipo de reuniones para no equivocarnos, para no llegar con un suéter de venaditos a un lugar donde la gente va llegando a llegar de corbata y viceversa. ¿Les parece bien? Vamos adelante. Estamos a solo unas semanas de las fiestas navideñas. Por lo general, las familias y amigos se reúnen para celebrar y este tipo de eventos exigen tu mejor presentación. Por ello, aunque estés con gente de confianza, debes vestirte adecuadamente y cuidar tu imagen. Estos son los outfits que Estilocracia te recomienda para las noches navideñas. Si la noche navideña será un evento formal, importante o de gala, lo que debes elegir para tu outfit es un traje azul oscuro, con camisa blanca, los zapatos Oxford, el cinturón y el extensible del reloj en café oscuro. Esta combinación es simple, pero elegante y nunca falla. Puedes variar la combinación con otros colores, como el negro o el café oscuro, como protagonistas, en lugar del azul. Si la cena navideña será en un restaurante, entonces, opta por un estilo casual elegante. Para ello, elige un pantalón de vestir en tonos oscuros o en escalas de grises. Combina con una chaqueta o un blazer, una camisa de botones de cuadros y suéter de cuello alto o un cardigan. Usa zapatos formales y cinturón, ambos en tonos marrones oscuro. Si es en casa... La cena en casa requiere de un look casual y cómodo. Usa una camisa Oxford por debajo de un suéter de lana con un pantalón de corte slim a juego con la camisa. E incluso una playera de cuello polo, pero de telas finas y sin logotipos. El calzado ideal son unos botines de piel. Si prefieres algo más hogareño y adecuado a la fecha, usa un suéter navideño o nórdico con lo mínimo de estampados posibles. Si es en tu empresa, la cena navideña de tu trabajo o con los colegas requerirá de un outfit profesional y serio. Usa un pantalón de vestir o pinzas azul oscuro, junto con una camisa de tonos claros o blanca. Puedes combinar con una chaqueta de blazer o un suéter cardigan. Elige dependiendo del frío. Por último, unos zapatos de vestir tipo Monk y un cinturón del mismo tono que los zapatos. Les deseamos que pasen unas felices fiestas navideñas. Disfruten de todos sus conocidos y familiares. Compártenos en los comentarios sobre cómo te vestirás. Amigos, es todo lo que tenemos que decirles para que no se equivoquen en lo que se van a poner para la reunión navideña a la que los van a invitar durante este mes. Espero que tengan ustedes una muy feliz Navidad. Les mando un abrazo con mucho cariño. Pásenla bien. Y les recuerdo que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.